Buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Con motivo del 15 Congreso Internacional de Metodología de la Ciencia y de la Investigación para la Educación, voy a presentarles una idea que estamos utilizando para la transformación académica del posgrado. Dada la amplitud del tema y el corto tiempo del que disponemos, voy a enfocarme en los aspectos sustantivos solamente. Mencionaré, sin embargo, las referencias documentales por si alguien tiene el interés de indagar sobre estos temas. Iniciaré con algunos conceptos clave, como el espacio caórdico que propone D. Hook en su libro Uno de Muchos, Visa y el surgimiento de la organización caórdica. Nos plantea la posibilidad de organizaciones que mantienen el equilibrio con todas las adversidades porque mantienen un proceso proactivo, muy consciente de su entorno, de su realidad en contexto, con una gran capacidad para adaptarse organizacionalmente en función de las necesidades. Pero, ¿cómo llegamos, digámoslo así, esta fórmula? ¿Cómo evitamos polarizarnos en alguno de estos extremos donde se colapsa por el desconcierto y la incertidumbre de grandes y rápidos cambios o en contraparte? ¿Cómo salimos de espacios altamente controlados que inhiben la transformación de la organización al ritmo de los cambios que ocurren en la sociedad? ¿Ustedes han estado en alguno de estos casos, en el trabajo, en la familia incluso? Veamos algunos otros eh, conceptos, son eh, sobre gestión de conocimiento y no realmente no vamos a adentrarnos, eh, pero vamos a hacerlo para pautar algunos conceptos clave. Por ejemplo, el conocimiento puede ser tácito o explícito y esto ocurre generalmente en bucles. Estos bucles se dan precisamente por el proceso de socialización del, del conocimiento. Y hay un proceso de exteriorización y de interiorización del conocimiento. También se presentan estos modelos de embudo por la dimensión ontológica, la manera como crece la dimensión cuando se comparte el conocimiento. Es muy importante observar el, el aspecto individual, grupal, organizacional, interorganizacional, en el que la, el conocimiento se va gestando. Podemos ver cómo estos bucles tienen mecanismos precisos, como la comunicación y la comprensión que se desarrollan de manera individual, o el proceso de conceptualización y colaboración, que son procesos grupales. Y que además tienen que ir acoplados unos con otros, para poder lograr un flujo adecuado. También podemos destacar que eh, se lleva un proceso de organización el aprendizaje junto con el ambiente que se genera y el aprendizaje organizativo implícito y a su vez como éste se relaciona con la creación la interacción y la transferencia de este eh, hago hincapié en el proceso individual, grupal, organizacional porque lo estaremos ocupando más adelante y de cómo eh, lleva un mecanismo de maduración eh, porque no se da de manera automática Todos estos modelos que vimos ahorita son parte de un artículo de Barradas Martínez y Rodríguez Lázaro. Son una revisión teórica de modelos de creación de conocimiento por si están interesados. Bueno, ahora que se viene hablando de la innovación abierta, se pondera la participación activa de una base tecnológica externa a la organización. Y no es solo por el beneficio de compartir recursos, sino por la posibilidad de lograr resultados más enfocados, expresados generalmente como el target o la diana del producto o servicio que se diseña. Pero, si enumeramos todos los elementos que son partícipes, podemos observar que confluyen de una u otra forma en el potencial humano. Debemos, por tanto, centrarnos desde ahí en la manera en la que el sujeto es capaz de transitar entre una idea y otra, entre una clase presencial y otra a distancia, o entre un modelo ya aceptado y otro que está en construcción, para efectivamente ser partícipe activo de éste y de las relaciones que se establecen para el beneficio individual o colectivo. ¿Cómo reconocemos las maneras en las que un individuo responde al cambio? Harkins y Kubik presentaron en el 2006 en su artículo Saltando hacia la producción de conocimiento innovador de singularidad en los campos impulsados por el mercado, siete modos de producción de conocimiento. Tenemos en el modo cero, un conocimiento estático o una supresión de la producción y distribución del conocimiento. En el modo 1, tenemos una producción de conocimiento primario basado en el trabajo intelectual tradicional o revisado críticamente dentro de las cohortes de pares. En el modo 2, la producción de conocimiento para aplicaciones empresariales, muy enfocado al desarrollo. En el modo 3, la producción de conocimiento por parte de particulares, Inicialmente para el uso de las personas que las originan, un esquema mimético. En el modo 4, la producción de conocimiento para innovaciones de contexto, que afecta las definiciones, las descripciones y uso de marcos y entornos culturales, intelectuales y físicos. Un proceso francamente ya este, disruptivo. En el modo 5, la producción de conocimiento por software y máquinas, Todavía no es posible para ningún campus u otro tipo de sistema humano, pero ya lo plantean. Y en el modo 6, la producción de conocimiento caórdico por todos los modos, incluyendo el modo 0. El modo 0 también es una fuente de complejidad a pesar de su característico énfasis en el conocimiento estático o el rechazo de nuevos conocimientos. Basado en el concepto de manejo de eh, caórdico, o la orquestación de sistemas complejos e impredecibles, el conocimiento del modelo del modo 6 está asociado con la singularidad que Ray Kurzweil ha presentado. Para facilitar el aporte de esta idea, me he permitido etiquetar los modos de conocimiento en la principal característica que ostenta. Porque facilita observar la secuencia en la que se transita en uno u otro sentido, y tener una apreciación entre cada transición. Por ejemplo, se enfatiza el umbral entre el modo mimético y el de innovación, pues requiere normalmente de ensayo y error, o de apropiación de múltiples discursos para encontrar esa esencia nova que tanto se anhela. También hemos incorporado el ámbito individual, grupal, organizacional e interorganizacional, porque... Como entidades, asumimos también el comportamiento que nos define como grupo, ya sea por un efecto de masa crítica o por el dominio de algún individuo. Esto es quizás lo más interesante. La agrupación natural por coincidencia del mismo modo como respondemos al cambio. Pero también la posible influencia o dominio del individuo o subgrupo que liderea gracias a su ventaja en el siguiente modo de conocimiento. Seguro que esto no es algo tajante, pero sí una tendencia que vale la pena revisar y documentar, semejante a la cruzada que ya se ha emprendido para comprender los distintos estilos de aprendizaje. Esto es un nuevo vector, la manera o modo en que respondemos al cambio, en lo individual y lo colectivo. Esto nos permitiría generar estrategias para lograr cambios graduales entre los diversos miembros de la organización o, como en el caso del Politécnico, entre los diferentes programas o unidades académicas, porque se puede ir escalando. Para el caso del posgrado, el CONACYT ya ha presentado una postura sobre la transición que se está dando como efecto del uso de las tecnologías que impactan en la velocidad de respuesta de los académicos, en la capacidad por organizar considerables cantidades de información en las alternativas por distribuir o replicar contenidos. Es claro que el trabajo ya no se concibe en lo individual, sino como un trabajo en equipo y redes, pero culturalmente necesitamos un impulso para transitar entre un modelo y otro, y es multifactorial, porque puede inhibir el uso de la tecnología tanto como nuestra costumbre por compartir. La dimensión social en su conjunto es todo un reto, y un instrumento inteligente y adaptativo es más que deseable para emprender la cruzada. Retomando el tema de nuestro Congreso, un modelo de hibridación educativa debe considerar los procesos de transformación cultural más que la instrumentación de la plataforma tecnológica a fin de supeditarla a una causa humanista, dado que el principio de operación de los medios de comunicación e información no contienen en sí mismo para qué, sino el cómo. El riesgo de implementar un cambio por la sola incorporación de los medios digitales o permitirla, como en, el caso, en muchos casos en Latinoamérica, corre el riesgo de enajenar el sistema. El punto clave, quizá, sea utilizar los medios para dar apertura hasta una comunidad más amplia, en todos los sentidos, para la conformación de una inteligencia colectiva que procure la totalidad del conocimiento estructurado, consciente de su entorno y de los efectos y causas de su hacer.